el gran terremoto! <risa> Será mejor que me apresure. Aquí estará segura. ¡Cortos circuitos! ¿Eso estuvo cerca? ¡Sí, sí sí y Cotman. esos dos robobuitres no podrán hacer empeorar este desastre wow. esos sujetos son una verdadera molestia pública vaya ese mega idiota cayó en nuestra trampa ya hicimos lo que vinimos a hacer vámonos Levantan rápido. La fiesta de plasma apenas está empezando. Oh, no. oh, debí haber traído mis paraguas. Así es. Me aseguraré de que el doctor Light esté bien. ¡Vamos a casa! Esto es muy enigmático, muy enigmático. En esta esta no hay fallas geológicas importantes. Nunca antes hubo un terremoto en esta región. Mire, el epicentro del terremoto. Exactamente. Es un misterio. Apostaría mis tarjetas de memoria a que Willy está detrás de todo esto. Cosman y Guzmán estuvieron allí. Probablemente tengas razón. ¿Cuáles serán las intenciones de Willy? ¿Y cómo puede estar involucrado en un terremoto tan extraño? He hecho una copia del mapa. Iré a echar un vistazo de cerca al epicentro del terremoto. ¿Yo puedo ayudar? ¿Eh? Modifiqué mi sensor para que detectara los terremotos. ¡Vámonos! Espera solo ¿Ah? un segundo, hermanita. No sé a qué nos vamos a enfrentar allá, pero de seguro habrá problemas si Willy está cerca. ¡Pero yo puedo guiarte! Me necesitas y lo sabes bien. Es una modificación bastante ingeniosa. ¿Lo ves? Pero estoy de acuerdo con Megaman. No debes ir. ¡Así! Que irá a investigar el epicentro del terremoto, ¿verdad? Bien que venga. Lo estaremos esperando. ¿No es así? Una mega impostada en camino. <risa> Una vez Megamar esté fuera de mi camino, el mundo entero se arrodillará ante mí o provocaré terremotos que harán temblar hasta convertirlo en polvo. Ahora, todo lo que necesitamos es que ustedes se coloquen en posición apropiada para la emboscada. ¿Ese es el verdad? Por supuesto, el microtransmisor que ordené a Guzmán implantarle está funcionando a la perfección. Ese idiota azul colaborará en mi plan. Y ni siquiera lo sabrá. Solo recuerde, Megaman es mío. Mi plan no puede fallar. Colo sin protonar. Que es ahí. ¡Wow, wow! yo también! ¡Wow! Bien, veamos a dónde nos lleva esto. Según el mapa del Dr. Light, el centro se encuentra por allá, bien abajo. ¡Bien abajo! ¡Wow! ¡Guau! Wow, esto es mejor que la montaña rusa, ¿verdad? <tose> este fue el centro del terremoto. El mapa sísmico del Dr. Light dio justo en el blanco. Oh. Tal como lo pensé. Definitivamente Willy ha estado aquí. Yo también escucho algo. Será mejor que busquemos un lugar seguro Si no los conociera, no diría que nos están esperando Esta pequeña oh. fiesta es en tu olor, hermanito ¿Ah, sí? Solo tú, yo y unos cuantos amigos cercanos Ya que soy el invitado de honor, déjenme demostrarles mi agradecimiento sorprendería las cosas que puedo hacer estoy contigo mega bravo muy buena puntería hermanito pero aún tienes que las conmigo y conmigo mega man será un gran placer doctor chiflado En problemas, perrito. Estás en lo cierto. Mega Man, por fin podré convertirte en Añicos. ¡Esta vez has llegado demasiado lejos! ¡Mega amenaza! Y yo creo que no hemos ido lo suficientemente lejos. ¡Era Mega Man! ¡Wow, wow Se ha destruido solamente por mí. Gracias hermanito, pero hoy nadie va a destruir a Mega Man. Vámonos de aquí. deténganlos a todos ustedes como recolectores de basura no se desespere willy Él volverá siempre lo hace no gracias a ti sino a ese microtransmisor que le implanté. puedo utilizarlo para espiar al doctor light y destruirlos a ambos cuando llegue la hora correcta ¿Está totalmente seguro que el Dr. Willy es el responsable de ese terremoto? Así es, señor alcalde. Sin duda, Megaman lo verificó personalmente. ¿Pero por qué? ¿Y qué debemos hacer? Yo les diré exactamente lo que deben hacer. Sométanse a mí. Si no lo hacen, haré temblar a sus ciudades hasta derrumbarlas una por una. ¡No! podemos hacer eso? ¡Eso sería la esclavitud! ¡Eso me suena bien! Aquí tienen una pequeña muestra de lo que les sucederá si no se someten a mí. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! de mí! No quedará ninguna de sus ciudades en pie. ¿Qué vamos a hacer? Sus terremotos ya han causado daños cuya reparación valdrá millones. Tengo una posible solución. Mi estabilizador antiterremotos. Comencé a trabajar en él hace unos años, pero no lo terminé. Manos a la obra. Si podemos terminar el estabilizador y demorar lo suficiente a Willy, acabaremos por completo con su operación. Correcto. La ciencia sigue su curso. ¡Así! que Light va a construir un estabilizador antiterremoto, ¿verdad? Porque siempre tiene que interponerse en mi camino ese tonto de dos bits. Utilizaré al megatonto para destruir a Light, y ese también será el fin de Mega Man. Entonces nada podrá detenerme. Dirigiré un terremoto de 10 grados justo hacia su laboratorio. Godman, Godman, pónganse a trabajar en el sector 5. Se acabó el tiempo para el Dr. Light y Mega Man. Ajusta ese circuito a 90 MHz. 90 MHz, revisado. Ah, mi estabilizador antiterremotos no responde. Algo anda mal con la interfase del sensor. Tal vez sean los protocolos de entrada. Por supuesto, eso es. Vaya si eres un Mega Man listo. Mm, tú me hiciste así. ¡Oh, qué momento de padre e hijo tan conmovedor! Con eso quedaron listos los controles de los sensores. Podemos continuar con el amortiguador. Será una lástima destruir un aparato de aspecto tan interesante. <risa> Pero no me puedo aguantar. ¿Está lista la falla geológica del sector 5? ¡Listo! ¡Adiós, Doctor Light! Fue una desgracia conocerlo. Mm -hmm. oh, oh, oh, ¡Doctor Light! ¡Medamán! ¡Un terremoto! ¡Que parece que es uno bastante grande! Oh, no escucho nada. Será mejor que ajustes tu sensorcito, Roll. ¿No ves que no es un terremoto? Oh.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 Stay tuned, we'll be right back after these messages. baratos y su agradable laboratorio. <risa> bien, eso es suficiente diversión por ahora. Nos salvaste. Mi bóveda de seguridad nos protegió. Me alegra que todos estén bien. Será mejor que comience a trabajar en ti. Puede que tengas heridas internas. ¿Cómo pudo haber logrado Willy apuntar tan exactamente al laboratorio? A mí también me preocupa eso. Siempre parece estar un paso adelante de nosotros, pero ahora debo ocuparme de tus cuidados. ¿Y ¡Es hora de hacer una llamada al amigable señor alcalde! ¿Hola? Doctor Light, ¿está usted ahí? No comprendo por qué el doctor Light no responde. Algo debe andar mal. Puedo explicárselo, uh. señor alcalde. Uh -huh. El doctor Light y Megaman están fuera de servicio para siempre. Lo uh -huh. siento, pero no tenemos estabilizador aquí Terremotos. Uh -huh. ¿Está listo para someterse a mí? Aún tengo otras ciudades de qué ocuparme. Uh -huh. Yo, es que yo... Ay, nunca. Adelante, aplaste nuestra ciudad, aplástela y será el emperador de los escombros. Es un tonto. Acaba de destruir a su ciudad, señor alcalde. Nunca ha presenciado un terremoto como el que les tengo reservado. Oh, oh qué he hecho. Yo no podía rendirme. Doctor Light, Mega Man, ¿dónde están? Con eso quedará arreglado tu brazo. Me siento mucho mejor. Date vuelta de manera que pueda ver tus tarjetas de circuitos motrices. ¿Qué es esto? ¿Qué? Shh. ¿Nadie abre? Rol, dame uno de tus recipientes herméticos para la comida. Ya podemos hablar. Era un dispositivo microtransmisor. Willy debió haberlo plantado en Mega. ¡Robots de los cielos! Willy ha estado utilizándome todo el tiempo. Así fue como él y sus oxidados robots me emboscaron. Y así supo lo que sucedía en la oficina del alcalde. Y como nos apuntó tan exactamente con su terremoto. Por eso fue que supo de mi estabilizador. Bien, lo destruyó. Y ahora, nunca podremos encontrarlo. Claro que lo haremos. Tengo una idea de cómo revertir la polaridad del Dr. Willy. Vamos, Roll, trae ese microtransmisor. No abras el recipiente hasta que te lo indique. Aún no comprendo cómo es que vamos a encontrar al Dr. Willy. ¿Mm? No tenemos que hacerlo. Utilizaré el microjuguete de Willy para atraerlo hasta nosotros. Él creerá que su basurita tecnológica es el estabilizador antiterremotos. ¡Qué bueno que el Dr. Light terminó su estabilizador antiterremotos! Ahora el plan de Willy no podrá funcionar. ¿Qué? ¿Megaman sigue funcionando? ¿El estabilizador antiterremoto sigue funcionando? Sí, qué bueno que ese terremoto no hizo ningún daño grave. Yo estaré haciendo la limpieza mientras tú le das una verdadera lección. Así que el tonto de Mega Man vendrá por mí. El tonto de Azul cree que va a darme una lección, ¿verdad? Mm. Goodman, Goodman, Drillman, a trabajar. Iremos tras Mega Man. No hay duda de eso. Todo lo que tenemos que hacer es rastrear la señal de ese transmisor. Le daremos la sorpresa más grande de su corta existencia. Voy a desencadenar un terremoto bien grande ahora. <risa> Esto será divertido. viene de este absurdo pedazo de hojalata. ¡Nos engañó! ¡Imposible! ¡Encuéntrenlo! ¡No! Debe estar por aquí en algún lado. ¡Puedo sentirlo! ¡Oye! ¡Se te cayó algo! Oye, ¿te gustaría venir conmigo, por favor? Oye, déjame. <todultero> ¡Oh, oh, oh, oh! <todultero> oh, ¡Megaman! ¡Roll! Interrumpir mi plan. Mega Man no se atreverá a interferir mientras te tenga a ti, pequeña. Debo detener a Willy y salvar a Roll. ¡Ay, oh, no, Mega Man! <todultero> <todultero> oh, oh, oh. Vamos con él. Tú eres el que está acabado. Eso detendrá a esos payasos. Es hora de terminar con este terremoto. Sí, a la carga. aumenta su fuerza gravitacional. Todo lo que necesito es unos cuatro minutos más y Nueva York será historia. Un día de suerte, Doctor Willy. ¡Ah! ¡Ah! Dañó mi disparador de cargas. Oh, mi hermoso plan ha sido arruinado. Tenemos que hacer una pequeña retirada. ¡Ah! No es la hora de ser científico. Retrocederé la orden de desencadenación del terremoto antes que la ciudad sea destruida. ¡Ah! ...oprimir los botones correctos. Sí, pero nos vamos a estrellar. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Espero que hayamos acabado con eso. Ahora que el terremoto se ha detenido... ...tenemos que encontrar al Dr. Willy. Creo que se fue por allá. Mm. O oh, tal vez por allá. O por allí. Ay, creo que se nos escapó, pero le dimos una lección, ¿no es así? Claro que lo hicimos, hermanita. Me llevará un tiempo, pero volveremos a estar operando mejor que nunca. Y Willy estará fuera de servicio por un buen tiempo. Te daré una galleta de energía. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ruff! sí mega! ¡Right back!